de poder coordinar los esfuerzos, es lo que estamos haciendo en esta primera reunión de, de trabajo. Eh, de esto se sale con, con más trabajo, con mayor coordinación, colaborando entre todos los que tenemos eh, responsabilidades y de la misma manera que ustedes me han escuchado eh, en muchas oportunidades, cuando se reclama la presencia de más efectivos federales en el planteo de que la Nación no puede permitir que esto pase en su territorio. Lo pasa con la justicia federal es, tenemos menos herramientas, menos posibilidades para dar esa batalla si no tenemos una estructura federal que nos acompañe eh, y para eso se requiere desde la cobertura de, de vacantes donde el Consejo de la Magistratura tiene algunos en, en análisis, donde el Poder Ejecutivo ya ha recibido eh, el trabajo del Consejo de la Magistratura y necesitamos, eh, se estén enviando y tratando en el Senado de la Nación. ¿Cómo poner y posicionar a Santa Fe sobre esa necesidad, sobre todo las otras? Sin duda hay reclamos de mejoras de estructuras federales en todo el país. No creo que haya urgencias o prioridades tan marcadas como las que nosotros los santafesinos sentimos que debe tener nuestra, nuestra provincia. Tenemos que de la misma manera que el presidente ha dicho no puede pasar esto en el territorio de la Argentina con eh, la necesidad de, y presencia de fuerzas federales, lo mismo necesitamos que el Congreso de la Nación sienta con respecto a la estructura de la justicia federal que nosotros necesitamos y sin duda este tipo de trabajo conjunto que empiece a dar resultados es lo único que va a cambiar el, el humor social. A la gente no le importa si esto es, depende de la provincia, de la nación, del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo, quiere respuestas. Eh, y esto requiere de cada uno de nosotros poner lo mejor, tener los mayores niveles de colaboración y remover estos tipos de obstáculos, eh, de, las faltas, eh, de, de, de la falta de equipamiento, de la falta de infraestructura necesaria para un buen funcionamiento, sea desde pericias, sea de coordinación de trabajo en justicia federal, justicia provincial eh, y la institución policial de la provincia de Santa Fe. De ahí la necesidad del trabajo conjunto, especialmente de los fiscales. Cosa que nosotros hemos alentado, que en algún momento incluso llegó a tener un edificio común, que queremos que lo tenga hoy por esa vinculación que tiene la actividad del fiscal provincial y del fiscal federal. Fue muy importante y muy provechosa y digo que es histórica porque nunca en, en la vida de, de, institucional de la justicia federal eh, la máxima autoridad de la provincia el gobernador se hizo presente para esta reunión de trabajo en la cual le pudimos comentar en primera persona cuáles son nuestras necesidades estructurales y, y fue muy provechosa, absolutamente tuvimos la oportunidad todos los jueces fiscales de, de comentarles cuáles son la, las distintas falencias y a su vez el gobernador como señor presidente de la corte de la provincia y, y los ministros se generó un ida y vuelta en el cual no solo ellos no, nos contaron o, o nos devolvieron las distintas inquietudes sino también eh, cuáles eran los requerimientos y qué, qué pensaban era eh, lo mejor para un servicio de justicia federal mejor.